Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, en el canal del Ruidos Y hoy estamos hoy otra vez aquí en Rust, segundo vídeo de Rust Os voy a explicar un poquito la configuración que tengo para tener más FPS y ver mejor el juego Así que vamos a empezar por las opciones generales, aquí tenéis el campo de visión, la visibilidad de la brújula, el modo de transmisión Simplemente ir copiando todo lo que veáis y ya veréis el cambio que pega el juego La interfaz de usuario igual, solo desactivo el chat general y los consejos del juego porque bueno, ya he jugado bastante, no me hacen falta más consejos Pero bueno, si no sabéis jugar todavía, sois nuevos, eso lo podríais tener activado El sonido igual, el sonido lo tengo toqueteado, lo podéis copiar, yo escucho el juego perfectamente así Me gusta el sonido como lo tengo así, las voces, los instrumentos, todo los controles ya es opción de cada uno. Lo único que os recomiendo es lo de la H para recoger objetos más rápido. Y en pantalla, como veis, podéis activar si queréis el V-Sync porque hay ordenadores que funciona mejor con o sin. Eso es probar, pero bordeles y el límite de FPS lo tenéis que tener 100% igual. Los gráficos, como ya veis... Eh, os vais copiando cada opción No voy a ser pesado, quiero que el vídeo sea corto Para que todos podáis jugar ya así de fly pla, pla, pla, De golpe podéis jugar con los mismos ajustes que tengo yo Y muchísimos más FPS Así que ir copiando todo lo que veis La calidad de partículas, los objetos Todo, todo Luego en efecto de imagen eh, el SMMA tenéis que activar, que me trabo Y como mucho si tenéis un muy buen ordenador de ese de movimiento queda muy bien Y filtro de nitidez El filtro de nitidez como podéis leer no genera ningún tipo de impacto Pero eh, yo por si acaso lo desactivo Pero sí que es verdad que para ver enemigos de lejos es mucho mejor tenerlo activado Y en experimental está claro que todo quitado Así que no tengo muchas cosas más que añadiros que nada Un saludo, espero que os haya servido el vídeo Que dejéis un like, os suscribáis que van a venir muchos más vídeos de Rust y nada, que nos vemos muy pronto. Un besazo a todos y a todas. Mirar el barbudo del astro enfrente mía. Y nada, que me piro ya, coño, que me estoy liando. Hasta luego, cachorros y cachorras. Un besazo, guapos y guapas.